Bueno, una vez tenemos todas nuestras referencias eh, que nos interesan en un momento dado en nuestra biblioteca de Mendeley, vamos a ver cómo utilizarlas, lo que realmente vamos a necesitar a última hora, que es pues, hacer citas y hacer mm, nuestras bibliografía. Para ello tenemos que tener implementado en el Word, eh, una herramienta de Mendeley que se llama Mendeley Cite. Esto lo vamos a obtener en los complementos. En este caso lo vamos a ver, que yo lo tengo aquí, ¿vale? Ya implementado en mis complementos y si no, pues tendríamos que añadirlo a mis complementos. Esto lo vemos aquí en la pestaña Insertar de Word. Para verlo y utilizarlo nos vamos a la pestaña Referencias de Word y aquí, en este caso, tenemos el nuevo, la nueva herramienta de Mendeley, Mendeley Cite, y vemos el plugin antiguo de Mendeley, que ya lo tenía yo, eh, pero, bueno, que básicamente ya se está dejando de utilizar porque se está utilizando la nueva, que es Mendeley Cite. Pincharíamos y se nos abriría la opción. Aquí tenemos un texto que hemos copiado para hacer algunos ejemplos de cómo hacer varias citas y cómo obtener al final eh, la bibliografía de, de, de las citas que hemos insertado. Lo primero que tenemos que tener claro es, eh, bueno, qué estilo de cita vamos a utilizar. Aquí tenemos eh, ya preseleccionado la última que hemos usado, que es eh, la de la APA, American Psychological Association, la séptima edición. Y, y aquí tenemos la opción pues, de cambiarla. Podríamos poner Vancouver o cualquier otra, que estas son las que hemos utilizado últimamente. Si queremos buscar alguna de las que no están ahí incluidas, la buscaríamos aquí, ¿vale? Pues, la añadiríamos, por ejemplo, y va buscando pues, todas las que tengan esa palabra para poder cambiarla a alguna otra esta pues la marcaríamos y le diríamos que nos la pase a, a la seleccionada y la tendríamos aquí que la queremos volver a cambiar y queremos utilizar la que teníamos antes pues la volvemos a marcar aquí y la volvemos a cambiar esa sería lo en lo que son distintos tipos de formato de cita. Lo que tenemos que tener claro también después es qué cita vamos a hacer y de dónde la vamos a coger. Por defecto nos aparece en todas las referencias. Pero si queremos, eh, si tenemos claro que vamos a utilizar citas que tenemos en una colección, por ejemplo, en esta vamos a hacer de agricultura ecológica. Lo que tenemos en esa colección de agricultura ecológica la vamos a abrir y vamos a seleccionarla de ahí, en el caso de que lo tengamos claro. Pues, o también podemos ir buscando las referencias aquí en, esta, en este buscado. Simplemente tendríamos que posicionarnos en el sitio en el que queremos añadir la cita, seleccionar la que queremos insertar y decirle que la inserte. Y ya nos inserta la cita en el formato que habíamos seleccionado aquí en Citation Setting previamente. Vamos a añadir dos o tres más. Pues aquí queremos añadir otra cita. Pues la marcamos, la seleccionamos ¿eh? y la va añadiendo. Por, también hay que tener en cuenta que tenemos que tener muy bien revisado eh, los registros. Eh, ya lo explicamos en un vídeo anterior. Cuando nos hagamos una importación, revisar que todos los campos están correctos. Porque si hay algo incorrecto, así nos va a hacer la cita. Marcamos. Añadimos otro. ¿Vale? Uno último. Aquí. Aquí. Pues este mismo. Ana. Y ya hemos insertado varias citas. ¿vale? Si después de insertar la cita eh, queremos añadir la bibliografía, simplemente tenemos que pinchar en el sitio donde queremos añadir la bibliografía, marcar en los tres puntitos insert bibliografía, bibliografía y continuar. Y me añade la bibliografía de las citas que he hecho previamente en en el formato de cita que tenía seleccionado. Si lo quiero cambiar, lo bueno que tiene esto que yo puedo hacer, por ejemplo, un artículo o un trabajo en una cita en un formato de cita determinado y después utilizar ese mismo trabajo sin necesidad de volver a teclear todo, simplemente cambiando el estilo de cita, porque lo quiero presentar en otro sitio que me piden otro tipo de estilo de cita, pues lo marco y, y automáticamente me hace el cambio de formato de cita. Como vemos el Vancouver que funciona con números, pues me los añade aquí ¿vale? y aquí estaría la bibliografía hecha con el otro formato. Y esto sería así de manera un poco rápida cómo funcionaría el insertar citas y el añadir bibliografía a nuestros trabajos utilizando Mendeley.